Hasta en que este es un K, para mí es un K. ¿Qué es un K? Interpretándolo por la, la iglesia cristiana, por conceptos judíos, un ángel de la guardia, un ángel que nos protege, un ángel que nos ama. Pero ¿cuántos ángeles hay de esto? Millones. Hay millones. No sé si no serían billones de ángeles que existen, de almas y espíritus que andan vagando y quieren ayudar a alguien, a alguien que han querido en la vida, que han amado en la vida. Pero sin embargo no tenemos oídos para escucharlos. Nuestros oídos escuchan la televisión, la radio, la música, o el teléfono, el celular, pero no escuchamos a un espíritu que está cerca. No tenemos sensibilidad de escuchar. Y cuando nos sentimos bien, a levantar un poco de volumen, a ver levantar un poco que lo escucho. Tenemos la técnica que nos ayuda a escuchar más. Pero a un espíritu, a un ser querido, a veces en silencio lo sentimos. No precisa hablar. A veces en el amor, dos personas que se miran pueden sentirse lo más importante lo que pasa por entre ellos, sin hablarlo. No necesita las palabras tan de más. Y si una persona quiere sentir a alguien en la muerte, no precisa palabras, no precisa nada. Lo siente y lo siente. Yo creo que en un tiempo yo estudiaba Kabbalah, pero me sentí que trato de interpretar una esencia, lo que es divina estudié Spinoza, estudié Descartes estudié y volé pero nunca pude llegar a tener un diálogo con lo divino no había diálogo había nada más de lo que yo me imaginaba o lo que yo sentía posiblemente lejos de una realidad o lejos de una verdad ¿quién sabe lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿quién es dueño de ella? ¿quién? pero sí Estudié medicina y estudié psiquiatría y estudié todo eso. Era para, para unirme más a algo que no elaboré, un duelo que no elaboré: mi padre. Mi padre. Mi padre sentía una misión importante de ir al campo de concentración. Podía no haber ido, pero fue misión, misión. No podemos sacar la misión de la cabeza cuando se llena la, la cabeza con la misión y la misión es todo pero yo nunca lo tuve en mi padre Toda mi niñez lo tuve, estuvo muy alejado de él y cuando vino a mi adolescencia ya estuve en Argentina sentí que me faltaba un padre y quise sentir más a mi padre quise unirme más a mi padre y estudié medicina, estudié psiquiatría era porque quería estar más cerca de él, del que no tenía, de lo que no tenía. Buscando una verdad en, en, en mi estado emocional. Tratar de comprenderme, tratar de sentirme. Pero después busqué más y seguí buscando. Un día yo entré en, en un lugar donde era un centro de espírita, cristiano, yo ya me había hecho maestro, me sentía dueño del mundo y me sentía tan sabio que usted no se lo imagina, sabía todo, y era un, era un gran ignorante, un gran ignorante, no sabía nada, sin embargo yo me sentía maestro de Kabbalah, Cuando, como ya tenía ya el derecho de visitar todas las escuelas, entré en la calle Alcina en Buenos Aires, en un centro espiritual y yo me sentía por dentro me reía estos espíritus ¿qué saben? ¿qué saben ellos? por dentro sentí un despotismo hacia, hacia ellos y a la vez a lo que, lo que es cristiano al ser yo judío ¿qué saben ellos? y ahí me se, se, pasó un señor que era un mentor me preguntó si, yo quería, si quería que me ayudara en algo sí yo, la de, de, de, de, forma sarcástica, quiero comunicarme con mi padre. Y por dentro de una sonrisa idónica, ¿qué van a comunicarme con mis padres? Mi padre muerto. Me hicieron sentar una mesa muy grande, muy parecida a la mesa que tenemos acá, a la ovalada que tenemos en el fondo. Se sentaron todos, una cantidad de, de espíritas, me tomaron de las manos, y les piense en su padre piense no sabían ellos ni el nombre cómo se llamaba ni sabían nada, nada, nada ni sabían que si había muerto o estaba vivo sin embargo empecé a sentir la voz de mi padre hablándome como él hablaba se le pararon los pelos de la cabeza me risé sentí por frío por todo el cuerpo no puede ser que mi padre esté acá yo luchando para un, tantas veces de concentrarme con la cabalá, con mi Padre, nunca llegué. Y en la parte espírita llegué. ¿Qué es eso? Porque este señor que ni me conoce, me hizo esa experiencia. Posiblemente para impresionarme y para hacerme entrar dentro de la parte espiritual Pero ¿quién le chismetió a él? ¿Quién le dijo a él? él le puso la voz de mi Padre, una voz parecida a mi Padre? y hablar en el idioma de mi padre de irish, que me hablaba él conmigo y me decía en las palabras, como siempre me decía con la misma ternura, cómo se pudo comunicar con mi padre que mi padre estaba ahí, lógicamente que eso cambió todo, ahí fue el gran cambio que tuve en mi vida, ahí eso hizo un golpe, recibí un golpe, muy grande. Me sentí que yo no era tan sabio, me sentí que yo no era tan inteligente, que yo no era tan, tan, tan místico y que yo no llegaba a ninguna parte. Y ahí me di cuenta que había otros que sabían mucho, otros que sabían hablar con los muertos y yo no sabía. Eso me impresionó. Pero también me dije, yo juré lealtad a mi mística, y a la vez, no puedo entrar en otro lugar y seguir otro lugar. Por más hermoso, después pensé, para mí debe ser una tentación. Me están haciendo tentaciones. No, yo voy a seguir con lo mío. Son tentaciones, son tentaciones, son tentaciones. A veces la verdad es una tentación. A veces la, el amor es una tentación. A veces el destino es una tentación. Pero tenemos que a veces escucharlo también y eso cambió mi vida yo sentía siempre una voz, una mujer que me hablaba yo, en la parte psiquiátrica, ay no yo estoy loco, estoy psicótico, tengo psicosis como sabía lo que era eso y a veces le preguntaba al paciente dígame usted escucha voces si, sí. la escucha la las voces por dentro o por fuera la pregunta más importante que se hace ¿La de la voz? ¿La siente adentro la voz o la siente de afuera que le hablan? No, siento como de afuera, oh, si estarás rayado, pensaba yo. Pero yo estaba rayado también, yo también estaba rayado, yo también estaba psicótico, yo también estaba en delirio. No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Yo, yo soy tan escéptico en muchas cosas, no creo. Cuando me dicen de brujería, hay brujerías que acepto, hay brujerías que no. Viajé a las Amazonas, fui a buscar brujos, estuve en África buscando brujos, a ver las brujerías, cómo se hacen, cómo se cura la brujería. Fui aprendiendo brujerías, aprendiendo cómo hacerlas y cómo sacarlas. Porque si no aprendes cómo hacerlas, no sé cómo sacarlas. Ay, me sentía brujo, brujo, diciendo brujería, pero aprendí a sacarlas. Acá donde está la pirámide nuestra, en el kilómetro 32, en Playa Pascual, hicimos voodoo, voodoo. Usted que es un lo más bravo, lo más difícil que hay en la brujería. Lo hice. Acá hay mujeres que no estuvieron presentes. estamos como una mujer que le embrujamos o un hombre que le ponemos vudú? va con un cuchillo y mata. Es un psicópata. Lo transformamos en psicópata. Y lo hizo. Un iniciado nuestro, de nuestra logia, que tiene principios morales, ir con un cuchillo y matar, lo, lo estaba haciendo el vudú el, y ahí lo sacamos el vudú ¡ah! lo sabemos salvar ¡ah! enseñamos cómo curar el vudú Le enseñé cómo se cura el vudú ¡sí! ¡qué lindo! sabemos curar el vudú todo eso digamos, avances y avances pero llegó un momento un momento en mi vida yo era muy joven Quise ver Egipto Buscar a Miká A esa mujer que me está hablando Porque quise saber más por todas Que esto tiene que ser una realidad O estoy psicótico, estoy liderante O existe Existe o no existe Fui a las tumbas Me encontré con un hombre Que era un asesor del de Museo de Cairo Un tal maestro Elías Profesor Elías y, y empezó a querer Porque él no tenía hijos, tenía hijas no tenía varón, y yo resulté ese varón para él, y empezó a sentir que me acariciaba, que me agravé a tocar el pelo, y yo dije bueno, este no es gay, ni yo soy gay, no, no, es algo distinto, algo que está pasando acá, no como confusión de sentimientos, como dice Stefan Zweig, confundir los sentimientos, no, acá no había confusión, había una realidad, él me sentía, y capaz que en otra vida yo era hijo de él, ¿Quién sabe que no? ¿Quién puede afirmar que no? Él lo sentía así y empezó a ser mi maestro. Me empezó a explicar lo que es una tumba. Me empezó a explicar lo que es un jeroglífico. Me empezó a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar. Y para mí ya era un sueño ir a Egipto, ir a la casa de él y aprender. No era cerca, no era cerca de, de Buenos Aires ir a Egipto, no es cerca. No es ir de acá a aprender acá a Canelones vía La Paz. Son muchas distancias. A veces me pregunto, el iniciado me dice muchas veces, algún iniciado me dice, ay, pero está la playa de Pascual, qué lejos que están. Sí, muy lejos. 32 kilómetros. Está ya como, Mire, maestro, para mí me resulta un poco difícil y está allá. Un gran iniciado, pienso yo. Un gran iniciado. A esto lo inicié. O ese día de haberlo iniciado, me tuve que haber quedado en casa, no haberlo iniciado. Pero es lejos, y de Buenos Aires a El Cairo, qué distancia Sin embargo, en la época de Nasser, antes ah, de Nasser, todo con el, con el rey, con el rey Faruk, yo estaba allá, yo venía, y yo era judío, judío. Un judío entrar en Egipto me no era fácil. No era fácil. Tenía que viajar por otros lados. Tener el sello, nunca tuve que estar en Israel. Tenía que pasar por otro lado. Entrar por Turquía o entrar por Grecia. Con el sello de Grecia, de Angora, de cualquier lado, pero no de Tel Aviv no de Jerusalén. Entonces yo tenía ganas de ver Jerusalén también. Tenía ganas de ver los, los muros de los lamentos. No sé, la tentación por ser judío. Sin embargo, tantas veces. Estaba cerca del Sinaí y no pasaba por ahí. Porque quería ver a mi maestro. Mi maestro. Ese maestro me empezó a hablar mucho de Aztec, mucho. Lo que yo no lo sentí, lo empecé a aprender. Y aprender a aprender a sentir. Usted dice amar. No. Amar también hay que aprender a amar. Hay que aprender a amar. Y dice, sí, un hombre dice, se mata por una mujer. Se mata por una mujer, eso no quiere decir que sea amor. Un antílope también se mata entre antílopes entre uno y otro por una hembra. Sí, los toros se matan por una hembra. Los leones se matan por una hembra. Eso no quiere decir que haya amor entre ellos. Que se matan por amor. No son caballeros que se matan por la espada de amor. Porque es el instinto. Una cosa es instinto y una cosa es amor. Una cosa es la pasión. Y una cosa es amor Son cosas distintas Hay hombres que no se matan por una mujer Pero están toda la vida al lado de ella En todo momento al lado de ella Sin matarse por ella El instinto no, amor Entonces Él me enseñó a amar No sabía amar No sabía Y me enseñó a amar Y aprendí a amar con él era un musulmán de islámico, él con sus cuatro esposas sentados en la mesa. Ella está tapada siempre, siempre. Y yo vi que un amor como... Y uno preguntaba en ese momento, ¿cómo puede amar a cuatro si a mí una mujer me cuesta amarla? Él la amaba, la amaba a cuatro. Pero yo cuando empecé a tener hijas, y tengo hijas, y yo sí, si me falta una hija, me falta la vida. Es como una, una hija Yo lo entendí tanto a él Lo comprendí tanto Y dice que Uno dice, tiene 10 dedos en la mano Cada dedo es importante Lo fui entendiendo al Islam Fui entendiendo lo que es el Corán Pero no me, cost me costaba mucho aceptarlo Yo tenía una Biblia del Viejo Testamento En la que me cerraba todos mis mis preguntas y, y, y mis interrogantes. Pero me costaba, tenía una madre judía viva, y me costaba volcarme hacia la mezquita. Sin embargo, él me estaba empujando, empujando hacia la mezquita, me estaba empujando. Sentía la presión. 14 veces viajé a Egipto, y en 14 veces que estuve, estuve, bastante tiempo en cada uno de ellos, nunca sumé el tiempo. Porque es feo sumar el tiempo. Es feo sumar el tiempo que uno está con una mujer que ama. Es feo sumar cosas que se deben sumar. Es feo. Y nunca lo sumé. Nunca sumé. No sé cuánto tiempo estuve in, en total en Egipto. Yo sé que viajé 14 veces. Pero en cada tiempo estuve dos meses, tres meses, a veces cuatro, a veces uno. Pero el último viaje fue muy poco tiempo. Que me, ah, me, me contó una historia, una historia triste: la historia de Ruth con Noemí. La Biblia, también como musulmán, como islámico, reconoce mucho de la Biblia nuestra. Y decía: ¿Cuánto es como Ruth sigue a Noemí, aunque ya había perdido su marido y ya sigue la suegra? Era lealtad. Yo entendía lo que me quería decir, que es la lealtad al maestro. Y si él es islámico, yo también tengo que hacerlo. Si él va por el camino de la mezquita, yo también tengo que seguirlo. Yo tenía un maestro judío de Kabbalah todavía vivo y tenía a mi madre viva. No podía transformarme en un islámico. Y yo sentía, cuando íbamos caminando por el jardín de su casa, que es el último viaje que yo hago, que nunca más voy a perder. Y nunca volvió, nunca volví, nunca volví a verlo. Porque sentía que esto se terminaba. Porque la amé tanto. Y tenía que terminar con eso. Tenía que terminar. Hay cosas que hay que terminar. Y no hay más remedio. Perdóneme porque me emociona esto es parte de los trastornos de mi vida, mis estados emocionales entre judío y e musulmán. ¿Qué pasó? Cuando yo estuve acá en Uruguay, yo sentí que yo estaba pecando contra muchas cosas con mi mente. Y yo entré a la penitencia, me fui al, al, al Cotolengo a cumplir la penitencia. A Don Orión, 30 meses en Don Orión estuve, como 30 meses estuve preso en Argentina, como tantas veces estuve preso por mis ideas, por locura política, no sé. Y ahí conocí un hombre, un cura, que tenía que ser papa, no cura. Y él me enseñó algo distinto, lo que no había aprendido fue ni con el musulmán ni con el judío a dar y a servir y ahí empecé a transformarme en un hombre de dar estuve día y noche ahí en Jotalengo, dando, dando ofreciendo, dando servicios y tenía acá un consultorio gratuito no, no cobraba nada de hambre es que se comprende pero era, era feliz, era muy feliz, muy feliz. Por ese que me enseñó a dar, tres maestros tuve: tres maestros. Uno que me enseñó a volar, otro que me enseñó a la profundidad de, de lo que es una cultura y filosofar sobre ella, filosofar sobre, las, sobre los, los, los cimientos de la cultura del hombre, y uno que me enseñó a dar, a ser humano. Tres maestros, de los tres maestros me respetaron una cosa que yo tenía, mi K, menos el judío, menos el judío. Ese K, que me está acompañando ahora constantemente, que empecé a aprender el Cairo lo que era ella, lo que era ese espíritu, y sentí que todos tienen tantos espíritus que lo acompañan los iniciados cuando se inician le busco el ser más querido que puede haberlos querido para que les acompañe. los acompañe lo busco para que los acompañe Qué bien cómo les ayuda si lo sienten cómo los ayuda si lo sienten pero tantos iniciados que forman iniciados, le pongo el cordón de la iniciación y no sienten lo que tienen que sentir Creen que con repetir palabras en la meditación ya es iniciación. No sienten la misma la meditación que hacen. No la sienten. No la sienten. No saben lo que tiene que ver, lo, lo que representa para que lo sientan es como abrazar a una mujer y sin sentirla, saborearla nada más como mujer, gustarle a la mujer pero no sentirla. Eso es horrible. Es horrible, horrible para la mujer y horrible para el hombre. O una mujer que le guste el hombre, pero no lo siente. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo se convive con eso? Por eso, mis queridos amigos, yo aprendí a amar algo lo que no lo que no se puede ver. Pero que aquel aquel mentor de espírita me mostró el espíritu de mi padre él me enseñó algo lo que no había aprendido con ninguno de los maestros a sentir a alguien que yo amo me hizo una demostración pero no me enseñó cómo se llega la busqué y la encontré hoy puedo llegar muy lejos gracias a Dios puedo llegar y estoy formando maestros para eso. Formando maestros para que lleguen lejos. Pero les enseño de los tres, de los tres maestros que tuve: un maestro de cábala que, que fue transformado en Kabash, el maestro de Kabash y el maestro de, de, de, de Cotoleco. Les enseñó a servir. Entonces formamos cosas para los niños cuando habíamos reyes lo enseño mostrarles que no solamente se habla de ser iniciado, sino mostrar su iniciación. Hoy en día estamos un poco parados, estamos en stand-by por distintos problemas económicos que estamos pasando. Por lógica, primero estamos nosotros y después está el otro. Primero yo, y después el otro. Pero está enseguida, después yo está el otro. Sabemos que el otro está, nos está esperando y que nos espere poco tiempo porque vamos a estar de vuelta con el otro y dentro de lo que podemos estamos con el otro, dentro de lo que podemos porque acá viene gente mucha gente que no tiene plata para pagar la consulta y plata para, para meditar y lo tiempo es también una forma de dar y de ayudar o mucho más que todavía que darle un paquete de comida que solo come y se terminó por eso es que les quiero decir un K todo el mundo lo tiene. A veces vi una señora y me dice, ¿sabes que yo siento que mi abuelo está conmigo? O mi abuela está conmigo. Y no será verdad que está. ¿Será delirante? ¿Será psicosis? ¿Será psicosis? ¿Será delirio? ¿O es una verdad? A veces veo que son verdades. Que sí. Que esa abuela está. Porque tanto amor a veces rompe, rompe el... el ese, ese, ese muro que nos separa entre la vida y la muerte, esa frontera, el amor lo rompe, si amamos, lo rompemos. Yo, yo empecé a sentir más que cuando yo empecé a quererla cuando yo rechazaba eso. Para mí era patológico, pero cuando yo empecé a amarla, dejó de ser patológico y se transformó en realidad así hablar de Asten que empezó a hablar de un espíritu que nació en Egipto estuvo en una revolución egipcia perteneció al mundo hereje de los que se fueron contra los, los, los dioses para un moneteísmo de atón. el moneteísmo de atón es como hablar de Jehová es como hablar de Cristo de un solo Dios hablar de un Buda de un solo Dios o hablar de un Alá de un solo Dios no de muchos dioses aunque el hombre siempre es politeísta, el hombre es politeísta porque cree muchos dioses, necesita muchos santos indios, almo. necesita un santo para el, para, la, para el novio, para encontrar novio, tiene que ser un San Antonio y otro que sea para la quiñela, necesita a Dios, lo necesita, es el hombre. Aunque se luche con el monoteísmo, no ganamos esa batalla porque el hombre tiene sus santos, los judíos tienen también hombres hombres justos, sadikim, que son como santos, que los adoran y cuando viene la semana de Pascua se abre la puerta para que entre el profeta el, el, el, profeta, el profeta, que entre, etc. Se necesita dioses, el hombre lo necesita. Y si no tiene dioses lo va a crear, los busca los dioses. Pero qué fuerte es aquel, o qué seguro es aquel, que se entregan a más que a un solo Dios y no buscan más santos, ni busca más cosas para quien que, que creer y se entrega nada más que a un Dios y a alguien que esté al lado de él que son esas partículas divinas que vienen de la espiritualidad y que son realmente de, de Dios los espíritus nacen con Dios el alma nace con Dios Hablando de la historia de Asten que no es para hablar todo hoy no da, no da porque esa toda una historia de Egipto porque esa mujer la, la, está dentro de mi vida porque no otro no tiempo yo también era un integrante de la revolución era un revolucionario y hoy también sigo siendo sigo, por eso estuve preso por eso tuve muchos problemas porque mi espíritu es revolucionario Usted dirán, el maestro es comunista no, no es, no es comunista jamás fue comunista no fue, es anticomunista, es antimaterialista no acepta el materialismo, el materialismo está contra lo que es creer en Dios y lo que es contra espiritualidad. En la Unión Soviética nunca existió una logia, nunca existió una parte espírita y no, y no existió nada. En Cuba no existe tampoco eso, ni Chávez va a querer eso tampoco, no sé cómo decirle Yo no creo en eso, yo creo en una espiritualidad justa, donde el hombre en, a través del espíritu puede ser justo con el otro y puede ajustar muchas cosas, las que no le convienen y las que, le, las que debe hacerlas. Pero es posible que lo haga algún día. Creo y soy utópico, soy un soñador. Algún día, como todas las grandes ideas, cuestan el hombre que las haga, porque el hombre mismo tiene todavía que transformarse, tiene que crecer el hombre para tener ideas buenas. El hombre tiene que crecer hasta que no crezca. Las ideas no sirven para nada. Pero yo las tengo. Yo crecí. Me siento que he crecido. Pero muchos iniciados míos han crecido. Y ya pueden tener ideas. Ya pueden tener, Ya están maduros para tener ideas. Ya no es como aquel niño que no presta sus juguetes. Ya es el niño que no es capaz de darle un juguete a otro. Ya madura. Ya madura. Ya puede dar un, un, un juguete al otro. Ya puede prestar los juguetes. Ya porque ha madurado. Por eso yo les digo, hasta que es la filosofía es un sentimiento, es algo muy adentro, como aquel hombre que no, se, no supo qué hablar de su mujer. ¿Qué va a hablar si la amaba? ¿Qué va a hablar de un espíritu? A ustedes, ¿y qué me van a entender? ¿Qué me van a comprender? Quiero que me conozcan a mí. Yo soy parte de ella. Yo me formé con ella. Y yo sentí a ella. Yo sigo un camino posiblemente pues, muy antiguo. Un camino que no es moderno, una forma de vivir que no es moderna, no es nada moderno ni nada aceptable para esta sociedad, pero es así. Les voy a contar un ejemplo, un ejemplo egipcio. Un sacerdote le dice al, al faraón, faraón, sabe que la cosecha está muy mal la que viene, porque la cosecha que viene... Pero ese trigo, la gente va a enloquecer si come ese trigo. ¿Cómo? Ese trigo tiene algo que enloquece a la gente. Imagínense, si el pueblo come eso, se va a enloquecer. Y decime una cosa, sacerdote: ¿Y del trigo, de la cosecha vieja, queda algo de trigo? Queda algo, queda. ¿Para ti, para mí, va a quedar? Sí, por nosotros se alcanza. Ah, bueno reparta el trigo nomás, pero el pueblo va a enloquecer, faraón, no. no, los locos vamos a ser tú y yo nada más, cuando la mayoría es así, los, los locos vamos a ser nosotros dos nada más, ¿usted entiende el chiste? porque la mayoría, porque si miramos esta sociedad, que está con drogas, que está con marihuana, está con todo, y yo soy un tipo raro, no fuma, no toma, es, es raro, el maestro es raro, la de la vida de él es raro. Seguro, soy raro. Seguro, el loco sería yo. Para eso soy yo. Para mí todos son locos. La mayoría del mundo es loco. Viven en la lujuria, viven en la locura, matan, asesinan, hacen lo que Para mí están todos enfermos ellos comían de ese trigo el trigo de la droga el, tri, tri, el trigo del alcohol el trigo de, de todo eso ¿Qué verdad dijo ese sacerdote y el faraú. entonces no te preocupes los locos vamos a ser tú y yo nada más porque todo el pueblo va a estar bien si la mayoría piensa de esa manera los locos vamos a ser nosotros es la gran verdad ¿sabe quién somos los locos? los iniciados de acá nosotros somos los locos un ney, mírenlo, si no es loco, fíjense, es distinto, no fuma, no toma, bueno, no hace nada, nada, nada, nada de malo, ¿por qué no? Es un loco, él es loco, para todos él es loco, pero él mira a los demás como loco, pero es así, los pocos somos locos, la mayoría es normal pasase todo el día con las computadoras mirando el pantalla mirando la computadora estás ¿sí? con todo eso es normal nor... muy normal es un mundo normal yo no ando con la computadora, no miro no, miro de... no miro la computadora no ando con el celular tanto no sé parece que, que yo soy loco yo soy anormal maestro tú no, no, no, no miras la computación no no dice si prenderlo qué tipo raro se aprende la computadora ¿No te das cuenta y es maestro y bueno, ¿quién, ¿quién es el loco? Seguro, soy yo el loco Nosotros somos los locos acá Eso es la verdad Lo que ese, ese ejemplo de trigo Es una gran verdad Es un chiste, es una alegoría Pero en esencia es la verdad La mayoría es la que la que te domina Y la minoría es la que te, es rara Muchas gracias por hoy